Para Por favor, quédame. Y como me tío, no no hace un, unos 3 segundos entonces dije: Es hora de jugar a un juego. Okay. Pues bueno, bueno, no sé mire, no sí. ay concha. ¿Qué es esto? es esto? a es esto? ¿Cómo es esto? ser es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? es Como esto, o sea, estaba <f dooheheh> aún. Ya sé que es muy corto el video jugar el. el. el. más este el. su primer no intento, así que me reclamen por favor, doy eh, un pobre de ¿no? o sea, ya, no me reclamen por favor, este, este juego, este juego, este no juego, este ¡Gracias! Señor pelo interceptado, gente. Y se te grito de señor pelo aquí porque yo no voy a gritar, no quiero morir. No en serio, también no subí, especial de la vida porque estoy enfermo de la garota. Y como su 3, no! Yo me. de you De ya la batalla de flechas hasta ah, luego se me traga, coño de Se me tragó el juego, o se me colgó. Ya una hora, no me Y se acaba el video. Y se acaba este video, culero. Este video que me está dando ganas de golpear la mesa y... ¡Ah, carga, coño! ¿Por qué tengo que tener una computadora del gobierno? 3, 2, 1, 2. Gracias, Supremo. Pipe, pipe, pipe, pipe, pipe, pipe, pipe, pipe, pipe, pipe,